Según los expertos, en cuanto a las finanzas, hoy se ha anunciado una alianza entre la peor empresa prospectora de petróleo y la mayor empresa funeraria del mundo. Hablamos con el director de Industrias Agujeros Ecos sobre su fusión. Bueno, como ya saben, lo más caro de un funeral suele ser comprar la tierra y cavar el agujero. Entonces se me ocurrió que nuestra empresa tenía tierra con los agujeros ya hechos y todo. Así es como pienso enterrarte, a no ser que tengas alguna objeción. Pues ya que lo dices, sí que tengo objeciones. Ahora no, tienes que protestar después de morirte. ¿Y cómo voy a protestar si estoy muerto? Te recomiendo que vuelvas como fantasma y te quedes en la casa aterrorizando a todos. Así sabré que no estás satisfecho con la situación. Si volviese como fantasma, convertirías esta casa en una atracción turística. Yo me pasaría el día asustando gente y tú ganando pasta. Uh, ¿Cómo si asustar fuera tan duro? La empresa consultora que negoció esta fusión ha recibido una comisión de mil millones de dólares solo por hacer unas cuantas llamadas telefónicas e ir a unas reuniones. ¿Has dicho que la consultora que negoció la fusión ha recibido una comisión de mil millones de dólares? No te oye. Sí, eso es lo que he dicho. Un momento. ¿Me estás diciendo que puedes oír lo que digo a través de la tele? Y cambiando de tema, Tom Kenny, líder de la banda psicodélica de los 60, Banana Ubiqua, fue encontrado hoy exactamente donde dijo que estaría. Creo que acabo de descubrir mi vocación. <risa> I'm going to go La fusión. Por razones que ya ni me molesto en intentar comprender, la gente sigue comprando nuestros productos. Demos gracias al desastroso servicio de información al consumidor. Y ahora resulta que tenemos mil millones de dólares en efectivo con los que no sabemos qué hacer. ¿Se le ocurre algo a alguien? ¿Y si aumentamos el sueldo de los que han trabajado tanto para crear todo ese dinero? Eso sería totalmente discriminatorio para aquellos que no hemos trabajado. Si empezamos a premiar a los vagos como tú, todo el sistema se derrumbará. Ah, oh, ese es el argumento que se utilizó hace años para negar a las mujeres el derecho al voto. ¿Estás comparando tu vaguería con el movimiento de las sufragistas? Hay muchos puntos en común. ¡Nombra uno! Las mujeres no podían votar y yo soy demasiado vago para votar. En los dos casos hay cargas impositivas sin representación. Es el argumento más imbécil que he oído en mi vida. Currita. Chicos, ¿sabe alguien qué podemos hacer con los 20.000 millones? ¡Yo lo sé! ¿Qué le parece si queremos un producto para que no se caigan los espantes cuando hablas? Creo que voy a tener que contratar a un consejero para que aporte alguna idea. Los consejeros nunca aportan ideas. Solo cogen las ideas que ya tenías y hacen que parezcan más complicadas. Luego te presentan una factura enorme. Resolvería nuestro problema de exceso de dinero. Que sobre dinero no es un problema. Ese dinero tiene la culpa de que estemos en esta reunión ¿Cómo llamas a eso? Oh, oh. Wally comienza a hablar con sentido Necesitamos librarnos de la pasta y rápido ¿Por qué no nos asociamos con otra empresa que sea menos disfuncional que esta? Podrían gastar nuestro dinero por nosotros ¿Un socio? Hm. Sí, quizá la solución sea una fusión ¡Ah! ¡No sabía que Alice padeciese fusifobia! ¡Yo sé lo que es eso! ¡No, no lo sé! Es pánico a las fusiones Bueno, pues ya puede espabilarse Hemos izado la bandera y el barco ya ha zarpado Ha usado dos metáforas ¿Ah, sí? Bueno, ¿y qué tiene eso de malo? Pues, no sé ¡Ajá! Quien ríe el último llora dos veces Bueno, a mí no me dan miedo las fusiones Solo creo que no es una buena idea ¿Tienes otra mejor? Por supuesto, invertir el dinero sobrante en investigación y desarrollo Vale, de acuerdo, entonces nos fusionamos Doc Berco, empresa inversora. Estoy aquí porque necesito ayuda para encontrar una empresa con la que fusionarme. Espero que su empresa se dedique a estas cosas, porque antes me he pasado por Toldillos Arás y se me quedaron mirando como si fuera un imbécil. Ha venido al lugar adecuado. Mi tarifa es del 10% del valor de la empresa adquirida. ¿En cuánto está valorada la suya? Bueno, tenemos 20.000 millones en efectivo y ninguna carga, a no ser claro que cuente a los empleados, a los que nosotros llamamos nuestro activo más valioso. 20.000 millones en efectivo más los empleados. Eso suma un total de 15.000 millones netos. Y su tarifa es el 10% de 15.000 millones. O sea que es... <coughs> Un segundo. Y me llevo tres, la raíz cuadrada de pi... 14.000 millones. Pues. ¡Exacto! Podemos empezar ya. Me muero por fusionarme. A la menor señal de fusión yo me largo de aquí. No pienso pasar por todo eso otra vez. Como siempre, Alice, te vas a perder la oportunidad de tu vida. Yo pienso aplicar inmediatamente el proyecto Mosquito. ¿Qué es el proyecto Mosquito? Es cuando Wally se aprovecha del caos en la dirección y deja secos a todos los accionistas. Más o menos como un mosquito gigante. Se parece mucho al proyecto Garrapata, ese que llevas aplicando desde hace cinco años. Comprendo que pueda resultar algo confuso. La clave para resolver el problema de forma satisfactoria es la fusión. ¡Ah! Primero, hablemos de lo que hace que esta empresa sea especial. Y luego os ayudaré a encontrar la pareja ideal para la fusión. Los directivos son idiotas. Nuestro jefe no hace ni caso de lo que decimos. La dirección es completamente sorda a las necesidades de los empleados. Mi plaza de aparcamiento está junto a la puerta. Parece parte de la acera, pero no lo es. Inútiles. Bien, ahora pensemos en qué tipo de corporación sería la ideal para fusionarse con una empresa plagada de inútiles. Quizá una empresa farmacéutica que necesite animales de laboratorio para probar sus productos. Nosotros seríamos ideales porque los científicos jamás nos cogerían, cariño. Ratas de laboratorio. Bien, ¿algo más? Podríamos fusionarnos con una empresa que dirija prisiones para mujeres. Estoy dispuesto a que haya dos presas en mi cubículo si me hacen la colada. Convictas buenorras. Podríamos fusionarnos con una empresa que haga pollos. Nos pasamos el día sentados y ya que estamos podríamos incubar unos huevos. ¿Qué os parece una empresa de energías alternativas? Los humanos producen cierta cantidad de gas metano todos los días, como cualquier otro mamífero. Podríamos usar eso como combustible para los coches. ¿Y cómo crees tú que iban a recoger todo ese gas metano? Admito que llevar la manguera ahí todo el día será incómodo, pero acabaremos acostumbrándonos. Esto va a ser muy complicado. Anda, pero si sí es Mordak, el listo del departamento de informática y su coleguita Walter, el hombre presupuesto. Walin, te veo extrañamente animado. Es que aún no os habéis enterado de la fusión que se avecina. ¿Fusión? Pero eso significa... Que los ingenieros vamos a disfrutar como enanos Y cuando la fusión acabe con vosotros Reiré la risa de los... De, de... De esos que se ríen mucho de las desgracias ajenas Sin el menor remordimiento Creo que voy a actualizar el disco duro de tu ordenador De un pizzazo Ya no necesito el ordenador No voy a dar ni palo hasta la fusión Y luego cuando os pille todo el follón Me quedaré tranquilamente con vuestros ordenadores Te reduciré el presupuesto tan rápido Que todo te dará vueltas ¡Ah! No tienes poder. Ya nadie escuchará tus recomendaciones presupuestarias. Los directivos están paralizados por los rumores de fusión. ¡Fusión! ¡Ah! Puede que este sea el mejor año de mi vida. Ha llegado el momento de echar mano a la técnica de Liga de las Mujeres, también conocida como la teoría de la cal y la arena. ¿A dónde vamos? Conozco un bar donde paran muchos directores generales. Es un buen mercado de carne para fusiones. Me gusta la carne. ¿Sabías que las vacas están casi enteramente hechas de carne? Pues sí, y se puede hacer caldito con los huesos Será mejor que esta noche no hables mucho A los directivos no les gusta cerrar negocios con gente tan... ¿Temperamental? Sí, eso Dime otra vez lo que tengo que hacer Tienes que actuar como si trabajases para una empresa competente Hasta conseguir que a algún jefazo les cite la idea de fusionarse contigo ¿Y Dilbert qué hace? Yo también me lo pregunto Dilbert fingirá estar muy interesado en fusionarse contigo Serás más atractivo para los otros directores si piensan que ya hay alguien que te desea De repente me han entrado ganas de vomitar ¿Es por mi colonia? Estiércol. No te había visto antes por aquí. ¡Tómame! Por amor de Dios, ¡Fusionate conmigo. Eh, me acabo de recordar que tengo que fusionarme con otra persona esta noche. Eh, tengo que irme. Buen intento. <risa> Gracias. ¿Estado seductor? Parecías desesperado. Intenta hacerte lo interesante. Recuerda una de Kyle y una de Arena. Me he asustado. He sentido el tic-tac de mi reloj financiero. Eh, ¿Hola? ¿Cuál es el anagrama de tu empresa? Eres... ¡Oh! Una de cal, una de arena. Vale. Prefiero no decirte cuál es mi anagrama. ¿No podríamos ser solo socios estratégicos? Bueno, eres de los misteriosos. Seguro que eres una empresa de Internet, ¿verdad? Puede que sí, puede que no. Oh, me gustan los juguetones. Quiero fusionarme contigo, aquí mismo, ahora. Jamás canjeo acciones en la primera cita. ¿Y qué me dices de tu amigo? ¿Eh? Tiene pinta de irle el FIA. No sé lo que es eso, pero no me fusionaría con usted ni aunque no me hubiera fusionado nunca antes si usted fuera la última empresa de la Tierra. ¿Fusionarme yo contigo? Podría relanzar el precio de mis acciones comprándomelas yo mismo. Ya lo he hecho antes y lo volveré a hacer. <risa> ¿Qué he hecho mal esta vez? A veces hay que besar unas cuantas ranas antes de encontrar al príncipe. Oh, sí, sé exactamente a lo que te refieres. ¿Te has dado cuenta de que cuando besas a una rana su lengua sabe a moscas? Última copa. ¿Es ahora cuando me pongo histérico? Dos oportunidades más. Ni te molestes, ese se fusiona con cualquiera, es un facilón. ¿No nos hemos fusionado antes? Quiero presentaros a nuestro nuevo socio, el director general de Industrias Chupacerebros. Se llama... ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Quizá hayáis oído hablar de Industrias Chupacerebros en la prensa especializada. Es una empresa que misteriosamente surgió ayer mismo, pero ya se están haciendo con todo el mercado. ¿No son esos que se fusionan con otras empresas y luego se comen los cerebros de los empleados con sus largas trompas? Es decir, se fusionan. ¿Dónde está todo el mundo hoy? ¿Qué ha pasado con mis compañeros? Dilbert, chico, tranquilízate. Alice está en un programa de la empresa para reducir su estrés y a Wally -E le han llamado de recursos humanos. Ya, ¿y qué me dices de Chillón Howard? Lo hemos encerrado en un armario insonorizado hasta que acabemos con la fusión. No queremos asustar a nadie. Tendrá algún respiradero. Entonces no sería un armario muy insonorizado, ¿verdad? <risa> ¡Oh, necesita el boca a boca! ¡Nilbert! ¡Nilbert! Bueno, ¿y dónde están los demás? Calma, chicos, les dimos el día libre. Os daremos el día libre, pero el día nunca acabará. Durará para siempre. Perdona, no escuchaba. Cadver, malvado director de recursos humanos. Me he dado cuenta de que necesito otro troll para la puerta. Pues, ¿por qué no lo contrata? Sí, lo haría, pero todos saben que estamos a punto de fusionarnos. Nadie quiere trabajar en un puesto administrativo. Siempre son los primeros en salir durante la fase de fusión. Por eso me alegro tanto de ser ingeniero. Sí, sí, eras ingeniero. ¿Qué? Voy a cambiar de inmediato el nombre de tu puesto. Desde ahora serás el troll portero con efecto inmediato. Pero, ¿entonces la fusión acabará conmigo? Pero no serás el único. Pienso proponer el despido de todos mis colaboradores para seguir en mi puesto. Ese tipo de lealtad siempre tiene su recompensa. ¿Quién desea ver al señor Cadver, el malvado director de recursos humanos? Vaya, vaya, vaya, o sea que es cierto. Puede que me equivoque, pero creo que el puesto de troll portero es administrativo. Este es un trabajo altamente especializado. Troll, pilla el rastrillo. Tengo que imaginar que estoy buscando oro con un detector de metales. Lo más curioso es que mis compañeros ni siquiera me caen bien. ¿Por qué los echo de menos cuando no están? Yo también te echo de menos cuando no estás. Pero yo te caigo bien. No sé de dónde has sacado esa idea. ¿No te caigo bien? Es que yo pongo el listón muy alto. Por eso me caes tan bien. Tú también me caes bien, Dodbert. Tengo que caerte bien, eres mi madre. Me parece que no firmé ningún contrato a ese efecto... A no ser que me colasen algo cuando te estaba pariendo. Pero eso no lo admitiría ningún tribunal. Te toleramos más que nada porque nos entretienes. ¿Te acuerdas de cuando le metí un ramillete de ortigas de los calzoncillos el mismo día de su graduación en el instituto? <risa> <risa> vale, no te caigo bien, pero ¿me quieres, no? Sí, claro, te quiero porque somos familia. Por eso mismo echas de menos a tus compañeros. Mis compañeros no son parientes. ¿Tú crees? Piensa un poco. Tu jefe es como el padre que te abandonó cuando eras niño. Alice y Wally son como la hermana y el hermano que nunca tuviste. Chillon Hogwarts es como ese tío plasta que siempre te avergüenza. Y Ashok, el de prácticas, es como tu hijo. Esa es la teoría más repugnante que he oído jamás. Me marcho a casa. <risa> um, hola. Algo hay que decir ¿Desde cuándo los basureros hacen servicio a domicilio? Desde siempre, solo hay que pedirlo Me daría miedo dejar la puerta abierta todo el día Tengo una llave maestra ¿De todas las casas? Uso la llave de mi casa, todas las cerraduras de la ciudad son iguales, pero no lo diga por ahí No lo haré ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Querrá decir. ¿Le ¿Puedo hacer dos preguntas? Vale ¿Es posible que mis compañeros sean para mí como una especie de familia rara y disfuncional? No solo es posible, es obligatorio ¿Obligatorio? El cerebro está hecho así. La mente organiza a la gente otorgándoles roles familiares. Le guste o no, son su familia. La fusión está destrozando a mi familia. A no ser...